El escenario más internacional presenta de nuevo al Grupo Atrévete. Arturo Production y la Alianza Dominicana de Personas con Discapacidad presentan por primera vez en el Este la actividad cultural y deportiva para toda la familia. Ponte en mi lugar en escenario, tocando en vivo desde Santo Domingo. El Grupo Atrévete. El otro, el otro. Y de la romana, el bajista Cristóbal Livio Zorrilla. Además, la participación de personas ciegas de todo el país, jugando dominó, ajedrez, lunes primero de mayo, día del trabajador, 5 de la tarde, Coliseo Pedro Julio Nolasco. Boletas por personas, 100 pesos. Y por la compra de tu boleta, estará participando en la rifa de 5 tablets y muchos premios más. Boletas a la venta en la Alianza Dominicana de Personas con Discapacidad y Arturo Estudio. Info. 809-994-2827. Yo hice un juramento.